Buenas tardes a todos y a todas. Eh, lo primero que quería agradecer a, a Ampier, pues eh, el que me haya invitado a participar en distintas etapas de este Camino al Sol, creo que he hecho seis o siete. Y cuando me planteó a Rafael, pues el modelo de, de esta jornada, yo recordaba que habíamos tenido una jornada similar en marzo de este año, sobre autoconsumo y decidí pues, recuperar los papeles de cómo estaba la situación y lo que había dicho y creo que nos lo pasamos muy bien lo que había dicho hace ocho meses y lo que podía decir ahora Recuerdo que la primera cita que tuvimos en el Camino al Sol fue en Murcia en abril y después de mi intervención se nos acercó un, un, un, un diputado al Congreso y me dijo que, que me había radicalizado. Espero que no estoy aquí, porque repasando lo que ha pasado desde marzo a ahora, posiblemente ahora tendrá razón de que me he radicalizado. El primer punto que tendríamos que ver, qué es lo que está pasando en el autoconsumo, es algo que va creciendo sin ayuda de nadie, eh, sin ayuda de nadie eh, vamos a dejarlo en plan irónico. ¿eh? Y sabéis que en diciembre del año pasado se publicó la hoja de ruta con un objetivo de 9.400 y que siguemos, si seguimos al ritmo que vamos ahora pues no habrá ningún problema, en el 2025 habremos cumplido los objetivos de esa hoja de ruta, hoja de ruta bastante pacata, y bastante triste, por cierto, en cuanto a objetivos en la parte mediana y en la parte alta. Nosotros como fundación hemos pedido siempre que se ligara el autoconsumo a un porcentaje de la demanda de energía eléctrica, que era un 10%. Eso supondría en el año 2030 22.000 megavatios. Aquí hay una salvedad y es que el PENIEC, o la Ley de Cambio Climático, sabéis que apuesta por la generación de electricidad sostenible, pero no apuesta por la electricidad, que es la gran paradoja de la política energética española. Las pocas cosas que hago que sean buenas, pues yo pues además más, porque la electricidad como tal no es objetivo. En ese punto lo que sí está muy claro es que, adicionalmente a todas las normativas que nos ha contado Pablo antes, hay una realidad que a mí me tiene absolutamente preocupado y mosqueado. Y es que este gobierno eh, sentó las bases de que trabajaríamos a través de subastas. Las tres últimas subastas han sido un desastre. Cuando en las dos últimas no hemos casado ni termosolar, ni eólica, ni fotovoltaica, ni casamos generación distribuida. Alguien se tendría que pensar que con la que está cayendo un poco de diálogo no vendría mal. Nosotros hemos pedido a este gobierno valentía. Y este gobierno es valiente en la Unión Europea, en la Comisión. Y lo aplaudimos pero no es valiente en la asunción y en la redacción de los distintos normas que está sacando. Y comparando pues, eh, todo lo que estábamos pidiendo, y yo lo que ponía en, en marzo, la parte izquierda, que había rojo, amarillo, verde, estaba en negro, y ahora pues me dedicaba a ver qué se ha cumplido de lo que pedíamos, de lo que pedíamos nosotros como fundación o de lo que incluso pedía la Alianza por el Autoconsumo, que sabéis que es la amalgama de muchas empresas y asociaciones a través del autoconsumo y que hemos denunciado al IDAE repetidas veces los fallos de funcionamiento. Y hombre, yo el panorama no lo veo tan positivo como lo veía Pablo. Igual es que a Pablo ve un real decreto ley y le hacen los ojos chiribitas o hace pitos con los dedos de los pies. O sea... Yo la verdad es que me los he leído todos, lo cual ya merece un premio porque suelen tener por encima de ciento y pico páginas se ve que para que nadie llegue hasta el final. Pero hay cosas que no las hemos conseguido. Pedíamos que las instalaciones como en Portugal de menos de 2 kilovatios fueran un electrodoméstico, ¿no? Pedíamos y efectivamente hemos conseguido algo que nos da la razón de la poca valentía. Pedíamos que hubiera una relación entre la potencia instalable y la potencia contratada. Estoy hablando de autoconsumo. Siempre nos dijeron que no. Y de pronto, arbitrariamente, nos dicen que esto es posible para la P1 hasta el 50%. ¿Por qué para el 50%? Y no para el 51, 27, 34%. ¿Y por qué para la P1 y no para la P2? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una relación? Esto que estamos diciendo, no, no sé qué real decreto era, me parece que era el 6-2022. ¿Reservaremos un 10% cuando haya capacidad? Oiga, que no? Si yo tengo un contrato de suministro, dígame al menos, salvo elementos de seguridad... Positivos, es decir, que una distribuidora me diga no lo puede hacer por esto, no que esperar a tener permiso, ¿por qué tengo yo que...? Eh, ¿O es que los electrones que salen tienen más mala leche que los electrones que entran? Luego, tampoco lo hemos conseguido. Si sí conseguimos algo. Eh, yo, en esto estuvimos habiendo unas risas en la anterior reunión porque nos habían dado 500 metros y en esos momentos el director del IDAE publicó en una magnífica revista eh, que creo que fue la vuestra diciendo que esos 500 metros estaban definidos porque era la caída de tensión admitida en baja tensión de un electrón bien por el gobierno pone a currar a los electrones ¿eh? los lleva a un preparador físico y consigue pasar a mil, y la ministra que tiene otro mejor preparador físico nos anuncia que a dos mil, pero solo los que vayan del techo al suelo, los que se arrastran no están preparados. Si esto es un avance, con todos mis respetos Pablo, que venga a mí me parece un insulto, a la inteligencia, a la discrecionalidad y la arbitrariedad. ¿A que me, a que me estoy volviendo más radical? Pues sí, espera, esperar Reducción de requisitos de ayuntamientos mejor lo dejamos. El reglamento de baja tensión, el técnico de baja tensión, que antes nos decía, cuando has dicho que te dan arcadas, yo he pensado que era por el contenido, no por el volumen. Porque las distribuidoras han colado unos paquetes, de contadores únicos para instalaciones de autoconsumo colectivo que el ministerio traca traca ¿eh? que nos pueden poner en casa. Yo que le pido un reglamento de baja tensión, que me automatice los procesos, que me homologue los procesos, que no tenga que estar pidiéndole al del Ayuntamiento o de la comunidad autónoma que me venga a hacer una inspección para ver si la instalación es A o es b pues nada. Esperaros que esa va a ser la, la, la felicitación de Navidad que tenemos prevista. Efectivamente, autoconsumo colectivo, pues no ha pasado nada. Eh. Ni coeficientes dinámicos, sí, salió unos coeficientes estáticos, que es donde antes decía el 3% 8.764 horas, ahora digo el 3% cada una de las 8.764 horas. Nos exigen que todas sumen uno. Que Dios coja confesar una comunidad con 200 eh, usuarios como uno casque. Vamos, no lo declara el muerto ni para Dios, porque tienen que volverse a juntar los otros 199 para volver a sumar uno. Si a alguien le interesa, yo os puedo dar un truco de cómo se puede hacer ¿eh? ¿Eh? y bypasear la ley. Bueno, lo puedo decir. Solo tienes que hacer que la planta de generación tenga un CUP y que esa planta de generación tenga... Además, todos deleguen en la comercializadora de respaldo que les apoye para hacer la instalación. Y no hay ningún problema, legalmente está establecido y no tenemos que esperar al parto de Navidad de ver si sale la comunidad energética con barbas o no sale con barbas. Pedimos un 10% del IVA de las instalaciones de alto consumo. Cero. Pelotero de respuesta. Pelotero. Efectivamente, yo las puedo considerar como una rehabilitación con el 60% de mano de obra, 40%, pero tenemos un riesgo fiscal que nadie nos lo puede quitar. Pedimos algo que para mí es tremendamente importante. Yo he escuchado la de antes, de, la, la charla de antes de comunidades energéticas, la, la, la charla de, de, de, de J. Y nosotros siempre hemos pedido una figura, la creación de una figura que es la del consumidor asociado ¿Y qué es el consumidor asociado Pues que yo consumidor pueda acogerme, inscribirme a la planta de generación que me pase por las narices, esté a la distancia que esté. Y lo único que me tendrán que cobrar... Es los peajes de la línea que utilice entre la energía que la genere y mi casa. Claro, aquí tenemos un problema. Y es que las líneas eléctricas se pagan por rentabilidad de la inversión, no por pago por uso. ¿Cómo me ponen a mí un peaje de Toledo a Madrid? Si, Unión, si Naturgy que tiene parte de la zona, cobra a un 5,88 de lo que invirtió en el rap famoso de cada una de las inversiones. Por eso, pedimos valentía. Y os puedo asegurar, después de leer todo esto y este verano, eh, que suele, solemos tener más tiempo, decía, pero ¿por qué el gobierno nos da pequeñas píldoras? ¿Por qué esa valentía que tenemos cuando vamos a Bruselas diciendo no al marginalismo, sí si al, al, al tope de gas, sí si a la excepción ibérica, y nos levantamos de las reuniones, ¿por qué esa valentía no la tenemos hacia el interior? Y llegué a una conclusión. Y la conclusión, me vais a permitir, la respuesta la tiene Maquiavelo. En su capítulo 8 del Príncipe para que veáis qué cosas leen algunos del verano dice las ofensas de una vez para que duelan menos los beneficios poco a poco y de uno en uno para que se degusten con más placer a ver si va a ser esto que nos están dando un caramelico cada real decreto ley hombre, hay una cosa buena que desde junio llevamos días reales de día real decreto ley a caramelico por real decreto -Ley ya tenemos un buen puñado ¿eh? en eso no nos lo va a quitar ni Dios ¿Eh? Que poco a poco, uno a uno, uno a uno, tacita, tacita, empacho seguro. Pero lo que sí está muy claro es que no se comprende, o al menos yo no comprendo, por qué el autoconsumo, que es un derecho y la, debería ser la nueva, la base de la nueva política energética, no se desarrolla. No necesitamos tutelajes, no necesitamos subvenciones. Necesitamos grados de libertad como consumidores que queremos utilizar nuestros derechos, que lo fijan las directivas europeas para poder ser productores si queremos. La homologación de instalaciones y la disponibilidad de automatismos es clave. El reglamento de baja tensión es lo que nos va a dar vida. Necesitamos infraestructuras abiertas infraestructuras abiertas significa que la distribuidora no me perdone la vida porque todas las normas que nos ha dicho Pablo acaban muriendo en la misma situación si ha pasado un año y pico y todavía la Comisión Nacional del Mercado a la Competencia es incapaz de saber cuántos bilaterales existen en este país ¿cómo puñetas le van a meter mano cuando dos meses después la distribuidora nos diga que caben 33 y no 3.000 esto es valentía y no lo que nos están diciendo siguiendo el príncipe de Maquiavelo las cosas buenas de una a una para que se degusten mejor lo que tengo yo muy claro es que no hay voluntad política de fomentar el autoconsumo. Y ahora, si estuviera el mismo congresista que estuvo en abril en Murcia, me puede decir con causa y realidad que me he radicalizado. Muchas gracias.